Hola, mi nombre es Liliana Cruz, yo soy activista por el software y la cultura libre específicamente trabajo el tema de feminismo y software libre, de por qué las, la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología es tan baja, teniendo en cuenta pues, que la tecnología debe ser de todos y todas eh, simple, simplemente lo que realizo es como ver aquella diferenciación y ver de qué manera las mujeres pues, obtendrían una mayor participación en el mundo de la tecnología la historia de las mujeres ha sido invisibilizada no se tiene en cuenta como los grandes aportes que las mujeres han hecho a este mundo tecnológico, empezando por que la primera persona que programó fue una mujer, eh, seis de las grandes programadoras que digamos participaron en el desarrollo de la primera macrocomputadora fueron mujeres y muchas mujeres, muchas personas que son hackers y seis de las mejores hackers son mujeres, como que el mundo tiende a invisibilizar lo que hacen, lo que han hecho las mujeres en la tecnología y siempre tienden como a decir que somos usuarias y consumidoras de tecnología. En este momento, pues las estadísticas arrojan que nos hemos vuelto más usuarias y consumidoras, pero también es por por un como por un esquema patriarcal que existe en el mundo de las tecnologías, principalmente trabajo el mundo del software libre porque eh, en el mundo de la tecnología existen como dos grandes modelos tecnológicos. Uno es el que privatiza la información, el conocimiento, que es el modelo de software privativo, y otro es que busca la libertad de los usuarios para que nosotras podamos como modificar la tecnología, construirla, crearla. Y esto va muy de la mano con lo que es el feminismo, porque buscamos igualdad de derechos y oportunidades y buscamos tener acceso a todos los espacios. El software libre lo que busca es que tengamos acceso a todo el conocimiento tecnológico, entonces es algo que, que va muy de la mano. Hago parte actualmente de un grupo que se llama Foxis Colombia, que es una comunidad de mujeres colombianas que promovemos el software y la cultura libre. Lo que busca este, este colectivo es que mujeres de cualquier área del conocimiento, ya que la tecnología no es exclusiva para ingenieros o técnicos, sino que es algo que nos, que nos pertenece a todas, eh, usemos este tipo de tecnología, la promovamos como que ad, adquiramos mayor independencia tecnológica. Actualmente también hago parte de otro proyecto que se llama Ruta Colectiva, que es un proyecto que busca, es un proyecto itinerante que va desde Nueva Esparta, Venezuela, hasta Tierra del Fuego, Argentina, en el que la idea es que movilicemos a muchos activistas de diferentes temáticas para que compartamos experien, es, experiencias y, con, y conozcamos las experiencias locales. Creo que a nivel personal nos falta fortalecer muchas redes de trabajo, a nivel latinoamericano y en especial en Sudamérica, entonces esta será como una oportunidad para que todos y todas aprendamos de lo que estamos haciendo, compartamos nuestro conocimiento y compartamos y difundamos pues, todas esas experiencias locales que se, están, que se están llevando a cabo. La invitación es a, a que nos sigan y que se, se unan a Ruta Colectiva. Y a todas aquellas mujeres que estén interesadas en la tecnología y especialmente en el, eh, en el mundo del software libre o que no, o no conocen nada, de, pues que contacten al colectivo en, en el país en que se encuentre, fochis.net o colombia.fochis.net y nosotras pues les ayudamos como en este proceso de iniciación en el mundo del software libre. No tienen que ser especialistas en tecnología, ingenieras, técnicas, sino simplemente tener como esa curiosidad, ese deseo de independizarse tecnológicamente.